Tony Camargo, Antonio Camargo Carrasco, 1 de junio de 1926, Guadalajara, Jalisco, México. Más conocido como Tony Camargo, es un cantante mexicano, considerado uno de los íconos de la música típica. Sus padres fueron Manuel Camargo y Guadalupe Carrasco, y también fueron cantantes de profesión. Tony Camargo ha sido comparado con Benny Moré, el bárbaro del ritmo, con quien compartió en la orquesta de Chucho Rodríguez escenarios y oraciones como En los Boleros, Esta Noche, Corazón y Sin Razón ni Justicia, donde Camargo ejecuta como voz principal Sus comienzos fueron en 1942 y abarcan programas de radio, televisión, cine, teatro escenarios de diversa índole, giras nacionales y cientos de grabaciones al lado de Agustín Lara María Victoria, Los Diamantes, Los Haces Los Hermanos Martínez, Gil José Alfredo Jiménez, la orquesta de Damaso Pérez Prado, Chucho Rodríguez, Luis Carlos Meyer, el introductor de la cumbia colombiana en México, y de Pablo Beltrán Ruiz, compositor de ¿Quién será la que me quiere a mí? Camargo grabó en México el año viejo, acompañado por la orquesta del maestro Chucho Rodríguez, canción compuesta por el colombiano Cresencio Salcedo, la cual Tony escuchó en Caracas, Venezuela y que forma parte de su primer long play, que data de 1963, ahora considerado entre las piedras angulares de la música tropical mexicana, y que durante muchos años comenzó a popularizar a nivel mundial como Suramérica, entre ellos Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Brasil, en Centroamérica, México también es España, Estados Unidos, Europa y Japón, en distintos idiomas. También trabajó en varios trabajos discográficos de las Villos Caracas Boys basados en los temas relacionados con el fin de año.